Amigas y amigas de Prensa Opal, sean todas y todos bienvenidos a nuestra segunda temporada y primer capítulo de Sin Tanta Vuelta. Nos hemos desplazado hoy día al Parque O'Higgi. Lamentablemente nos encontramos en la afuera del parque. Nuestra idea original era ingresar a, a la elipse del Parque Ojigi, pero se nos fue denegado ese, ese derecho que tenemos. Esperamos que la reciente elegida alcaldesa comunista irá a tome cartas en el asunto. Al grano, eh, hace pocos días nos enteramos de la solicitud que hizo el Ejército de Chile al gobierno para realizar su gran parada militar 2021. Eh, el Ejecutivo accedió a realizar un plan de protocolo acompañado del Ministerio de Salud. Entonces nos, nos surge una interrogante. ¿A qué se debe ese afán persistente de querer exhibir sus armamentos bélicos o sus nuevas adquisiciones, que por cierto, son financiadas con dinero de todos los chilenos, aparte del costo monetario, que significa el, la logística, instalar, la producción de un evento de tamaña magnitud. Entonces, hoy día, cuando la, las condiciones sanitarias, las condiciones económicas, no están para eh, hacer un despilfarro de dinero de, ta, de esa magnitud, entonces nos preguntamos, ¿acaso la parada militar 2021 o todas las otras paradas militares son realmente un evento de primera necesidad? ¿O es relevante? ¿O simplemente es un fetichismo ideológico? El Ejército de Chile, en su intención de limpiar su deslavada imagen en un desfile televisivo, pretende este año eh, dedicar su desfile a, a los trabajadores de la salud, los quiere homenajear. Pero los trabajadores de la salud no necesitan homenaje, señores oficiales, creativos y lleno de gestos. Los gestos los debían haber dado hace muchos años atrás. Eh, los trabajadores de la salud requieren de insumos básicos para re realizar sus funciones, tanto en consultorios, postas, hospitales, hospitales, que no es el problema que tiene el hospital militar, por cierto. Eh, los trabajadores de la salud, llámese enfermeros, paramédicos, personal de aseo, TENS, eh, requiere de horarios dignos para trabajar. Y algo muy importante, también, como todos los trabajadores, necesita de jubilaciones dignas. Por cierto, lo que el ejército posee con concrece, y las cuatro ramas del ejército de la Fuerza Armada también. Otro tema que quiero plantear que un soldado cuando ingresa al ejército eh, cumple con un ritual, y ese ritual consiste en un juramento de la bandera, y ese juramento de la bandera en las primeras líneas eh, dice así, cito textual, Juro por Dios y por esta bandera, servir fielmente a mi patria. ¡Wow! Servir fielmente a mi patria, a propósito de gestos. Podrían entonces, no sé, romper ya sus pactos de silencio y, y dar a conocer el paradero de centenares de detenidos desaparecidos y que han dejado a sus familias por una incertidumbre de años, de por vida. Su violación a los derechos humanos, sus torturas. Y no me quiero referir solamente a, al periodo de la dictadura militar, la, la historia sí lo ha determinado, que ha sido un ejército ocupacional, colonizador de, de, del World Map, especialmente. Una vez más, un ejército que, que ha estado protegiendo al poder político y económico que es el, el que los cobija. Otro tema que empaña aún más el del eslab, el actuar de esta institución militar, eh, son las seguidillas de fraude perpetradas en el interior del ejército y encabezados nada más ni nada menos que por el alto mando y ahí una seguidilla de miembros activos de esta institución castrense. Es más, los dos últimos comandantes en jefe del ejército han sido sometidos a proceso. Sí, sometidos a proceso por malversación de fondos públicos, por lavado de activos por falsos testimonios en lo que concierne a los gastos reservados estos señores generales se han apropiado de dineros fiscales para su uso personal compra de inmuebles, eh, adquisición de vehículos de alta gama, joyas, regalos, viajes de placer, etc. tanto el general Humberto Oviedo como su antecesor Juan Manuel Fuentealba ambos dos personajillos la suma del fraude asciende a nada más y nada menos que a mil millones de pesos y eso es solo una arista del denominado caso Milico Gay y así todos eh, tienen el desparpajo de realizar su gran parada militar realizar una parada con sus desvergonzadas actuar su máxima, su argumento mayor siempre ha sido que es un una tradición patria, que las glorias del ejército, que los héroes de la patria. Sabemos de miles y miles de héroes de la patria que se levantan muy temprano por la mañana a su lugar de trabajo trabajando muchas veces en condiciones muy precarias, teniendo que transportarse muchas veces en atiborrados transporte colectivo para llevar el sustento a sus familias. Esos son los verdaderos héroes de la patria que son los que sustentan a este país. Ese ha sido, amigos, nuestro programa, nuestro primer capítulo de Sin Tanta Vuelta. Muchas gracias.